TV cartago digital presenta café y negocios hola hola amigos qué tal espero que estén bien bueno como les prometí una nueva transmisión de la sección café y negocios empoderada por eh, nuestro socio comercial emprendo positivo y por supuesto con la ayuda de TV cartago digital nuestra nueva casa de transmisión y quería compartir con ustedes con un buen café y invitarlos a las 6.30 de la tarde. Nos conectaremos siempre con grandes amigos, grandes emprendedores, grandes empresarios. Estaremos junto con nuestro amigo José Antonio Vargas, quien es coach, conferencista internacional y capacitador de talentos en todo Costa Rica, el área internacional, quien nos acompañará también junto con un buen amigo de El Salvador, que se llama Mauricio Maña. Quien es doctor en competitividad y un montón de cosas más. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, básicamente vamos a hablar de algunos temas relacionados con negocios y acompañado con un buen café. Les saluda Javier Palma, su amigo y su servidor. Estamos a sus órdenes, con permiso. Nos vemos, chao. TV Cartago Digital. Tiene el gusto de presentar Café y Negocios Mauricio, a Fabio y a otros más que ya se vienen sumando. Mire, conversaba hoy en la tarde, precisamente tenía un Zoom Mauricio y José Antonio, ahora a las 5 con, con la Junta Directiva de la Cámara Internacional de Conferencistas, y ya logré, ya logramos ponernos de acuerdo en unas próximas eh, presentaciones por acá, Café y Negocios, nada más y nada menos con el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Internacional de Conferencistas de Costa Rica. ¿Qué les parece? Café y Negocios. Así que eh, también por ahí tenemos a un buen amigo colombiano, Mauricio Castillo, que él es un emprendedor. Usted es empresario, no es emprendedor. Eh, él es conferencista también y... Um, eh, ha escrito un libro, a ah, varios, uno de ellos se llama eh, eh, ¿Cuál es tu clic? Precisamente habla de tu click, ¿Cuál es tu clic digital para poder conectar los negocios y desarrolla un montón de alianzas de estrategias y negocios? Y hay otras personas más por ahí que, que se nos van a unir durante las próximas semanas en esta sesión Café y Negocios. Así que ya saben, los que quieran participar de Un Buen Café <ríe> con buenos amigos, en una sesión relax, conversando de temas exclusivos que está, son tendencia hoy, como el emprendimiento, con el permiso de ustedes. Café y negocio. Hoy vamos a abordar, eh, José Antonio, por ahí te pasé por el chat, me disculpas que llegó un poquito tarde, para que lo pueda ver con toda confianza, aquí estamos relax, vamos a ver, vamos a eh, abordar los temas eh, puntuales, eh, conversábamos fuera de cámaras con Mauricio que es especialista en innovación y, y, y crecimiento empresarial eh, por ahí conversábamos y queríamos vamos a ver queremos entender esto del emprendimiento de la, desde la perspectiva de quién de, la, de quién mejor que tú que tiene bien definido cuáles son los roles y los requerimientos para poder emprender con éxito. Entonces por ahí nos formulábamos cuáles deberían, cuáles son los los retos que se avecinan en este segundo semestre de 2021, porque ya estamos ya estamos en julio, ya se nos fue el año. De julio para allá, estamos más de navidad que de año nuevo. Entonces, digamos, ya llegó el momento de hacer un alto, este, José Antonio, respirar y decir: bueno, vamos a ver, he hecho esto, esto, esto, esto, aquello, pero sé, ¿cuáles son los retos, que ¿Cómo vienen los retos del emprendimiento para este 2021, Mauricio? ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué opinas? A nivel de ejecución, que eso es eh, en los mercados, ¿verdad? Porque ya sabes, tú estás en El Salvador, nosotros estamos en Costa Rica, a nivel global hay una tendencia en la economía y las dificultades con tanto impuesto y tanta cosa que han puesto. Entonces, ¿cuáles serán esos retos que se vislumbran desde tu expertise y conocimiento? ¿Cuáles son los retos que, que se vislumbran para, para un emprendedor, para, para una pequeña empresa para este segundo semestre en el 2021? Café. Y negocios negocio. Eh, bueno gracias por preguntar creo que es un tema interesante para todos y bueno yo diría que hay como cinco cosas muy básicas que hay que hacer voy a comenzar con un par de cosas y creo que el empresario tiene que analizarse si después de que comenzó la pandemia en marzo marzo 2021 en esta fecha hasta ahora que ya es junio eh, definitivamente ya pasó más de un año y si después de un año no ha entrado ni siquiera en la primera etapa, que era el marketing digital, y, y no, ha, no ha hecho ningún cambio. Eh, definitivamente podría ser que incluso los empresarios que lo han hecho, que estaba viendo un empresario ayer, por cierto, eh, un microempresario, eh, lo que voy a hablar es para microempresarios, porque creo que es que en la región centroamericana, eh, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, es donde más les ha pegado los que? empresarios. Por eso voy a hablar para los micro eh, eh. sin embargo en algún momento podemos hablar con, los, con, los, con las big companies, las empresas grandes eh, creo que un problema es la digitalización y la transformación digital si, si después de un año y medio es me reto no lo han sobrepasado en las tres etapas que primero era el marketing digital y a ir pensando para este año cerrar el año con un buen e-commerce que ya es segunda etapa, tener un buen e-commerce, y, y al tercer nivel ya es tener un dashboard de control ejecutivo, un tablero de control, donde todo lo puede controlar desde digital y también presencial. O sea, tiene las dos modalidades del de negocio. Entonces, si el, si el negocio pudo romper ese reto de digitalizarse a finales del 2021, yo creo que el negocio eh, podría tener una tasa, de, más allá de supervivencia, una tasa bastante aceptable. De rendimiento. Okay. El, el, otro, el otro tema eh, grande, aparte de la transformación digital, yo diría que es un problema de, para el micro, para el microempresario, de manejar muy bien sus proyecciones financieras y su estabilidad financiera. Quizás lo más importante ahora, con, con la, desde la época del COVID, lo que aprendimos en el, en el cash flow, en el flujo de caja, o sea, la caja que okay. genera el negocio el cash, el efectivo el efectivo que genera el negocio el flujo de caja, el presupuesto efectivo es que el empresario algunos aprendieron en el COVID que había que estarlo estudiando semanalmente quincenalmente, mensualmente porque mensualmente te cambiaban las ventas o no vendías porque estaba cerrado todo o había un cierre y ya no se vendía nada y, y el no manejar muy bien eso complicó a muchos empresarios entonces si podemos aprovechar el, el programa de hoy para, para darle algún consejo a los empresarios es que eh, ya pasó un, un semestre del 2021, entonces habría que, habría que volver a hacer la predicción financiera hacia el segundo semestre y ver cómo vamos a cambiar la rienda de, de nuestras proyecciones financieras. Eh, bueno, para mejorar habría que poner algunos indicadores, si hay algún gasto que no hemos podido manejar bien o si, o si de plano estamos muy mal que... No nos hemos digitalizado para nada, pues es el tiempo ahora de, de invertir un poquito en esta, en esta etapa de la, de la digitalización, ¿verdad? y Mauricio, el... perdón, perdón que te interrumpa, porque mira que lo que estás diciendo, y me parece muy acertado, José pues Antonio, porque como bien apunta Mauricio, ha pasado ya un poquito más del año, y bueno, ya estamos en el primer semestre del 2021, y me parece que lo recuperable, con lo que estás mencionando, que todo es muy importante, es hacer un alto. Bueno, vamos a ver. El 2020 se nos dificultó por una serie de razones, las encerronas, cerrar, abrir, abrir, cerrar, las medidas extremas sanitarias, y eso desarmó cualquier estrategia, desarmó cualquier intención, desarmó cualquier pasión, desarmó cualquier deseo y necesidad. Entonces, ya para este primer semestre finalmente se logró reaperturar, digamos un poquito más constante, pero me parece acertada la afirmación de que dices, bueno, vamos a hacer un alto y ver cómo están nuestras finanzas. ¿Qué opinas, José Antonio, el tema de, de, de antes de continuar con el segundo semestre, ver el tema de las finanzas? Sí, la verdad está muy interesante ese tema porque de todo mundo hablaba de digitalizar las cosas o, o trabajar en las redes sociales están como muy apurado todo el mundo, ¿cierto? Sí, sí, pero la mayoría de veces... Eh, a, a mí me pasó y, y, y muchas de las personas del equipo y bastantes... Se tiraron a aprender sobre redes sociales y se metían en todo lo que era Facebook, todo lo que era Instagram y todo. Y al final de cuentas, lo único que les vendían eran paquetes para seguir aprendiendo, pero no, no los, no los llegaban a una base... Realmente para poder desarrollar su negocio propio. Entonces, a muchos les vendían el, el paquete. Anterior a eso, muchas veces le estaban vendiendo, a más de uno le vendieron el paquete de las páginas web. Que usted tenía que tener una página web y que usted tenía que pagar no sé cuánto. Radio. TV Cartago Digital. Su radio. Café y negocios. Es, es, es una promoción muy buena para uno pero antes era eso, después de eso empezaba a salir todo lo de los, lo de los cursos digitales y todo eso, y, y hay personas que hablan muy bonito, tienen muy buena voz, tienen muy buena información, y, y, te, y te tratan de, de, de llevar a cierto punto a un embudo, dicen ellos, llegas al el embudo para que al final de cuentas, bueno, ahora sí, págueme tanto para que yo ahora sí le explique qué es lo que tiene que hacer entonces ha, ha pasado eso pero pero ese tema está de las finanzas está muy importante porque uno tiene que sacar bastante pensar mucho en qué voy a invertir realmente, cuánto tengo que hacerlo y, y, y Facebook es uno de los que a mí me ha gustado mucho porque yo tengo, yo tengo una, tarjeta, una tarjeta exclusiva para Facebook y a veces la gasto entonces digamos por ejemplo tengo 20 dólares, 30 dólares y cuando me doy cuenta gasté los 20, 30 dólares pero Facebook me sigue cobrando, en el momento en que yo vuelva a meter 20, 30 dólares, me los cobra. Pero, pero imagínese las personas que, que, no, que no se acomodan realmente económicamente, les van a cobrar un montón o les terminan cobrando por automático. Entonces el tema de las finanzas es muy importante el que está diciendo Mauricio. Sí, José Antonio, totalmente, el año pasado fue una locura, todo el mundo, eh, algunos se adelantaron y entendieron que bueno, eh, esto se va a poner difícil y vamos a adelantarnos y entonces eh, fue un bombardeo de opciones para digitalizar lo que todo mundo tenía y los que no tenían para digitalizar lo que probablemente ahí la finanzas se le fue a todo mundo. Y al final no hicieron nada, ¿verdad? Y los que lo intentaron o lo hicieron, probablemente hoy, como dice Mauricio, es el momento de hacer un alto y decir, bueno, bueno, bueno, ya me gasté en digitalizar, ya me gasté en cursos y entendido de nivelar mi conocimiento en marketing digital, pero no veo todavía la luz... Pero bueno, es que es un tema difícil. Ver la luz a estas alturas del año, yo creo que todavía es difícil, Mauricio. Perdón, ya te doy la palabra. Solo para eh, eh, para nuestro amigo, este nuestro fundador y eh, eh, director de TV Cartago Digital. Dicen por ahí dos buenos amigos, William Flores. Saludos, William. Muchísimas gracias por estar conectado y saludarnos. Un placer compartir contigo. William Flores, que es un empresario costarricense que... Pronto lo vamos a tener por aquí, si no me equivoco la otra semana, con un tema interesantísimo de que tiene que ver con las aguas y los tratamientos, un tema empresarial que se las trae. Y también tenemos a nuestro amigo César Anselmi, que nos ha venido siguiendo en redes sociales. Mucho gusto, César, a la orden estamos. Eh, cualquier corrección, pues ya sabe. estamos ahorita en nuestra segunda sesión de Café y Negocios, ...que hemos iniciado en este nuevo proyecto... ...y aquí estamos relax... ...estamos tomando un cafecito... ...saludándonos entre amigos... ...abordando temas variados... ...pero principalmente... Eh, ...muchos dirán es un tema ya trillado... ...cliché, pero miren... ...yo no sé ustedes... pero ...y yo no sé Mauricio, yo no sé eh, José Antonio... ...pero yo necesito dinero... ...y creo que todos necesitamos dinero... ...y por qué no abordar este café... ...de tarde café y negocios... Hablando de emprendimiento y los retos que precisamente nos mencionaba Mauricio para este segundo semestre del 2021. Entonces Mauricio, ¿qué más podemos encontrar para el segundo semestre del 2021 una vez que ya dijimos? Bueno, vamos a ver, ya pasó todo este año como bien decías, un poquito más. Eh, ya vamos a revisar nuestras finanzas porque hemos, no hemos parado. ¿Qué, qué, ¿Qué otro reto podemos afrontar? TV Cartago Digital, su radio. Bueno, yo yo creo que a lo que podría hacer el, el, el emprendedor o el microempresario, el, el pequeño empresario y, o el micro, es un poco re, revisar eh, su ejecutoria. Y digamos que la ejecutoria le fue muy bien. Entonces, si le fue muy bien, entonces podría descubrir en eh, qué invertir. Y entonces, al, al descubrir en qué invertir, eh, podría mejorar un proceso de negocio, o renovar maquinaria, o reinversión, o alguien puede necesitar un nuevo vehículo, podría, o un leasing, o sea, eso puede agilizar su negocio. Y, y tratar en esta etapa ya, que es la etapa de convalecencia, le llamo yo el COVID, es decir, vamos a seguir viviendo con el COVID, pero como que vamos a ir saliendo de esa ola entonces yo diría que el empresario puede tratar intentar ese, ese gran reto que es, yo le siempre digo así dar el gran salto y dar el gran salto es vivir vivir con la modalidad presencial y vivir con la modalidad virtual es decir que el empresario en esta inversión pueda tener su modelo presencial como volver a la normalidad digamos volver a la normalidad y a la vez intentar tener un modelo, digamos que son un restaurante, para ponerlo bien fácil para todos, ¿verdad? Ya okay. que todos un restaurante. Entonces, si eres un claro. pequeño restaurante que vende, entonces desarrolló su modelo de delivery, de enviar a casa, a través de pedidos digitales con la página web y el e-commerce del restaurante. Café. Entonces, los motociclistas que te llevan la comida a la casa. Pero eh, ese es el modelo que se, que se creó y se fue desarrollando por la crisis. Pero también... Va desarrollando su modelo con los protocolos de bioseguridad, su modelo presencial de restaurante que sigue vendiendo in situ en, o, o en casa, sigue vendiendo y entonces podríamos convertir a, a ese microempresario del restaurante en alguien que tiene ahora doble entrada, la entrada del delivery, que es la del modelo digital y la entrada del, del modelo presencial, le llamaría yo, del modelo tradicional que ya existía o que ya era bueno antes de la, de la pandemia. Pero ahora la pandemia se ha convertido en una oportunidad y así deberíamos verlo todos los empresarios y todos los emprendedores. Que la pandemia nos dio la, la oportunidad de vivir con el modelo antiguo, tradicional, y crear un nuevo modelo de negocio que puede generarle ingresos al empresario. No sé sí. qué diría el otro colega. Bueno, yo creo, Mauricio, sin temor a equivocarme, que lo que viene a ciertas en la dualidad del nuevo negocio, por decirlo de alguna manera, eh, ya esto es lo que es, o sea, ya no podemos pensar solamente, José Antonio, ¿cierto o no? Eh, tú que desarrollas redes de mercadeo desde tu casa, desde tu oficina, ya lo venías trabajando hace mucho tiempo atrás, pero definitivamente el consejo que nos da Mauricio de hacer dual el negocio y en el sitio más el, tem el, el tema digital, ya tiene que ser algo tan normal y tan entendido, y ya para eso hubo un año y resto para ese crecimiento y esa inversión en tiempo y, y, y, y bueno y algunos y algunos centavos verdad que se tuvo que hacer cierto o no José Antonio sí la verdad aquí estoy aquí estoy viendo la página Facebook se escucha muy bien estoy viendo la página de TV Cartago digital entonces se escucha muy bien y excelente excelente gracias a Pablo sí, Campos Café de negocios, café, hablando de negocios y, y, y ya se me fue el café y estos negocios están buenos. La verdad, y, sí, eso, eso, eso es muy interesante. Estos temas están, están muy buenos y la verdad me quedo así como que, que, ¿qué digo ahora? Porque ya me está quitando todas las palabras. Mauricio está hablando mucho más bien, más que yo. Voy no, hablábamos ¿no? del tema, eh, vamos, estamos compartiendo todo para servir aquí. No, no, no, buenísimo, buenísimo. <risa> bueno, bueno, es que acuérdate, José Antonio, que Mauricio, olvídate, es que este señor, este amigo, este amigo, mira, cuando cuando nos sentamos a hablar, olvídate, este hombre tiene conocimiento de toda hora, porque no. ha pasado su vida estudiando modelos de negocios, y desarrollando innovación y crecimiento en las empresas. Entonces imagínate, ¿quién mejor que Mauricio Maña? Que luego nos vas a hablar un poquito, Mauricio, de, de, de, de lo que haces tus empresas para que también la gente conozca y te pueda contactar por ahí eh, en su momento. Pero te hacía la consulta, tu opinión en relación al tema de la dualidad de negocio que hoy en día tuvo que... Los, los, los pequeños empresarios tuvieron sí o sí que pasar de la mola, de la modalidad física a modalidad física y virtual, y que esto definitivamente no deja de ser un reto para este segundo semestre. Café y negocios. Entonces quería escuchar tu opinión al respecto. <ríe> Nos escuchas, ¿eh? sería sí, sí, para mí sí. o, o, para, o para el compañero. No, a Jorge Antonio, Jorge Antonio. Sí, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Perdón, pero bien, buenísimo. Eh, la, ver, la verdad, eh, a mí lo, con lo que me gusta escuchar y, y me gusta aprender, entonces sí, si se ponen a hablar de un tema, me gusta, me gusta, me gusta poner atención, me gusta aprender y, y, y, y siempre para echar para, para el saco de uno, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces sí, la verdad me me gustan los temas que está tocando, lo que está diciendo, y, y, y es muy interesante. Y de mi parte, desde de El Salvador, mi mamá, mi mamá es del de Salvador, entonces... Voy ah, a puede tener que ir a El Salvador, definitivamente. Salvador, Salvador, Salvador, a, a, a buscar las raíces, sí, sí, sí, eso tengo que hacerlo. Qué bueno, esa no me la sabíamos, José Antonio. No, yo tampoco. No, no, no. Mi mamá mi mamá es del Salvador y mi papá, por, por parte de mi papá, tengo raíces cubanas. Entonces ahí, ahí viera que, viera que me, me salen muchas personas del Salvador y, y muchas, muchos cubanos me salen también. Entonces, algo, algo ahí. Voy a tener que viajar un poquito más por allá. Qué interesante. Bueno, que, no te conviene. Bueno. ¿Qué, qué, qué, qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Entonces, bueno, estábamos abordando el tema de los retos para este 2021. que El especialista, el doctor en competitividad y crecimiento empresarial, nos conversaba, Mauricio Maña. Mauricio, eh, nos hablaba. Mauricio Mauricio. Mauricio, Mauricio, Mauricio, ahí está Mauricio Maña. <risa> Ese mismo, el de camisa blanca. Bueno, ¿qué camisa es la, la, la tuya? Este. Eh, como gris, ¿eh? Como gris, como gris blanco, sí, sí. Gris. Bueno, <risas> ok, bueno, entonces hablábamos hoy en esta sección de Café y Negocios, empoderada por nuestro socio aliado de Emprendo Positivo, nuestra casa madre, y masterizada en el streaming a través de varias plataformas por TV, Cartago Digital. Muchísimas gracias, Fabio Campos. ...por esta masterización del streaming... ...un placer, muchas gracias... ...estamos súper agradecidos... ...porque Fabio Campos es un especialista... ...en todo lo que tiene que ver... Eh, ...con temas de comunicación, digitalización... Eh, ...de televisión y radio... él ...tiene grandes proyectos... ...logramos hacer una alianza hace un tiempo atrás... ...finalmente el proyecto se dio... ...y aquí estamos con Café y Negocios... ...bueno, vamos a continuar de lo que estábamos hablando... Porque la promesa es acompañarnos con un café y eh, conversar en temas donde podamos ceder un, un poquito de información y de conocimiento para la gente que nos visualiza. Le preguntábamos a nuestro invitado del de, de Salvador, Santana, una bella comunidad, eh, le preguntábamos sobre el tema de los retos para este 2021... Y, y bueno, tal vez cerrando esta primera parte, eh, Mauricio, ¿cuál es el reto mayor que enfrentan los emprendedores y... La el Pymes, la pequeña y mediana empresa, para el cierre de este 2021 desde tu perspectiva como doctor en competitividad y crecimiento empresarial. Radio TV Cartago Digital, su radio. Eh, bueno, sí, es una buena pregunta porque sí he estado viendo el tema, eh, porque tengo amigos emprendedores, empresarios, yo bueno, yo soy fundador también de una empresa, así que eh, lo he visto y, y creo que es un tema importante para los amigos de Costa Rica, que es el país que tanto me encanta. Bueno, primero, vacacionar siempre y visitarlos allá, y, y es donde más escribo. Ah, ah, aquí te esperamos, aquí te esperamos. Sí, ahora que ya se va a calmar esto de la crisis, ya voy a estar escribiendo otra vez. Eh, cuando estoy en Costa Rica, cuando más me relajo y mejor escribo, ¿sabes? Mis papers, así que fantástico. Qué bueno, qué bueno verlo. Sí. Para hacerles una contribución, yo diría que lo que más he visto que le preocupa al microempresario... Eh, es que realmente se estabilicen las finanzas, porque he estado viendo unos microempresarios que eh, comenzaron un poco bien el año, pero ya cuando llegas abril, mayo, como que se cayó la cosa, y, y, de, y después ya de ahora junio más o menos, pero si ese va a ser el segundo semestre no salimos de nada, o sea, está bastante inestable las finanzas en algunas microempresas, y creo que esa es la, la tipificación de lo que le está pasando al microempresario. Es como que venís saliendo de un bache, pero no, no logras salir bien de todo, de la situación. De todo, claro, sí, todo. Y, y es explicable, si lo tratamos de entender, porque posiblemente muchos clientes que tenías antes, eh, les pasó la crisis y se quedaron sin poderte consumir. Entonces es ahí la innovación, donde el empresario ya, el microempresario ya no tiene los mismos clientes. Entonces como, como su cartera de clientes se redujo, lo lógico es que eso te impacte las ventas. Y, y es vale. ahí de, donde el microempresario debe ahora tratar de obtener o mejorar su nicho de mercado, su nicho de negocio y ampliar la base de clientes. Y es ahora muy vital, diría yo, eh, quizás lo voy a decir así, es muy vital preocuparse por captar un cliente y fidelizarlo más que todos los días buscar un nuevo cliente. Quizás sería muy bueno ahora que eh, aconsejaría yo fidelizar a la cartera de clientes por, por la situación que estamos pasando. Que yo diría que la pandemia no, no ha pasado del todo, entonces no, no que <risa> un post-COVID. Pero a ver, esto yo creo que vamos a llegar al 2023 y todavía haber secuelas. Y si comenzamos a leer las las cifras, hoy estaba viendo que México ya tiene el cuarto país con más, eh, con más casos o más muertes, decía el artículo, pero. Eh, entonces parece que la pandemia no ha pasado entonces yo creo que eh, debemos preocuparnos y, y fidelizar a nuestros clientes, ese sería un consejo de los retos, Javier no sé qué diga el colega, también el resto de fidelizar clientes Sí, claro, claro que sí, muchas gracias eso sí, de todas las microempresas eso fue una de las cosas que <coughs> les afectó, por ejemplo ayer venía con mi esposa, andaba en, aquí en la capital de, de Costa Rica andaba en San José y, y vimos un restaurante Bellísimo, lindísimo de pizza, <coughs> muy, muy bien bonito, bien bien a, adornado y todo, eh, pero demasiado, demasiado, demasiado grande. Entonces ahí me dice mi esposa, me dice, mira qué lindo que está, súper grande. Entonces vamos al, vamos al tema de, de las finanzas y de y de todo eso. Todo eso tiene que ver, todos los temas tienen que ver aquí porque cuánto estará pagando de alquiler. Y si le están cobrando muy, muy barato, pues está Está perfecto el lugar, está muy bonito y es un lugar muy agradable. Y, bueno, y... Te, voy, te voy a decir, José, José Antonio, te voy a decir, yo que trabajo con, con comercio privado, en, en, en el sector privado, mucho de lo que los country managers, de los gerentes de, eh, los gerentes de país, los gerentes generales han hecho es renegociar precisamente los alquileres. mucho sí. mucha gente ha renegociado ah, los no, alquileres. Ha tenido que hacer eso, sí. Café... Uh -huh. Y negocio entonces eh, definitivamente eh, hay lugares muy bellos muy hermosos todavía que se han logrado mantener probablemente este sea uno de los que lograste ver pero han tenido que reducir personal inclusive los insumos la manera en la que eh, también eh, utilizan las horas laborables de, de los de los colaboradores los empleados ah, nosotros es lo también porque por las mismas restricciones de pero antes, y todo el mundo tiene que ir antes, entonces también la misma restricción, y, y por ejemplo, ayer estaba hablando con, con una amiga, que ella vive ella vive en Argentina, estaba hablando con ella de negocios también, ya me, ya me voy a expandir para Argentina, entonces... Por allá tengo dos primos. primos. Ah, buenísimo, vamos a contactarlos de una vez. Entonces, ella me está diciendo que, que allá en la Patagonia... Eh, está, está bien Está, bien, está bien. muy grave medio argentino, hey. entonces ella me dice que está teniendo muchos muchos problemas con la con la pandemia, entonces esas cuarentenas ya se hicieron más largas, entonces esto es lo que les ha afectado. Sí, es que el tema el tema en Argentina, este José Antonio para que lo sepas, tengo un buen pri, tengo un primo que lo, que lo quiero mucho, lo estimo mucho, él vino a Costa Rica. En, eh, en 1992 anduvimos ahí mochileando en aquellas épocas. <risa> eh, no nos okay. vemos desde aquel entonces, sin embargo mantenemos el contacto muy a menudo. Es que han pasado muchos años, han pasado muchas cosas. Él eh, Se fue de Buenos Aires porque la situación país, ya sabemos que hay países complicados, ¿verdad? Eh, como Venezuela, Cuba... Eh, bueno, todos, en realidad están complicados, pero mayormente algunos complicados, ¿verdad?, más complicados. El tema de este, evasión fiscal, fraudes y todo, esto es, esto es global. Y Argentina, desde la época peronista, verdad, estamos hablando de los 60 sesentas, eh, y toda la gente que ha estado en el poder ha hecho exactamente lo mismo. Perdón si hay algún político por ahí, ha robado dinero, entonces, eh, la situación país en Argentina está gravísimo. Mi, mi primo se fue de, de Buenos Aires hacia, hacia el centro de, de, del país, a un bello pueblito que se llama San Jardino, muy lindo. Con un proyecto de crear unas cabañas para descanso, eh, todavía está luchando en, en terminar este proyecto porque la delincuencia, los impuestos y más que nada, ahí, está, ahí, ahí apareció en pantalla una de las hijas de, de José Antonio. ¿Cómo se llama tu hija, José Antonio? Se llama Isabela. Vea la lista internacionalmente. Hola, hola Isabela. ¿Cómo estás, Isabela? <risa> está, está dormida. José, Desde las está seis de la Isabela. Desde las bueno, ya pronto a... va a caer. Qué bueno que se suma una más a la, a la transmisión. <risa> Enhorabuena. Entonces, fíjate que él precisamente agarró sus tres hijas, que ya están mayorcitas, creo que la menor tiene 15, si no me equivoco, y se las llevó en su preocupación fuera de la capital, buscando nuevos horizontes y buscando cómo cómo producir y cómo generar, porque la situación país en la capital era, era, era y es insoportable. Muchísimo más grave de lo que nosotros vivimos por estas latitudes en Costa Rica. Y bueno, yo que conozco este bello país de El Salvador, eh, puedo decir que también está mucho peor que cualquier país de Centroamérica. Entonces, eh, producir negocios en, en Argentina es difícil, dificilísimo, dificilísimo. Así que bueno, este, continuamos entonces porque estamos en tarde de tarde de noche de café y negocios. Yo con el permiso, como estamos en algo informal, yo me compré una delicioso pancito de canela, lo voy a saborear. Buenísimo, buenísimo, qué rico. Yo, yo creo que vamos a tener que poner un para, para la próxima para Si, si tuviéramos algún de, de, si <ríe> <me> di... <ríe> de leche. ¿no? Ah, qué rico. Sí, hombre, Ahí me disculpan que les haga la boca agua, pero sí, ya sí, les dije, sí, sí. Estamos, eh, estamos en una tarde de café, inicio de cierre de, de, de, de este día, con un buen café, con dos buenos amigos que tienen amplio conocimiento en tema de eh, mercados y tema de liderazgo, tema de negocios. Y bueno, hablábamos con Mauricio Maña, quien es un especialista invitado hoy, desde El Salvador nos acompaña, y hablábamos sobre los retos de este 2021, en este segundo semestre, y también eh, queríamos abordar el tema, vamos a ver, comprendiendo cuáles son los retos para este 2021, para este segundo semestre, el 2021, ¿cómo, cómo vislumbras... ¿Cómo visualizas el arranque para el 2022? Y hago esta pregunta, Mauricio, porque los que hemos tenido negocio... Café y negocios. los que estamos produciendo y buscando nuevos horizontes, bien sabemos que cualquier proyecto, cualquier idea de negocios, cualquier puesta en escena ya en este momento, el negocio, una microempresa que ya esté, definitivamente tenemos que adelantarnos, queramos o no, hacia lo que ya viene en el 2022, de acuerdo a las políticas y todo lo que se viene moviendo a nivel gobierno, ¿verdad? Me refiero a impuestos, a sectorizar más este eh, algunas áreas específicas que el gobierno le está poniendo a la lupa, ¿verdad? Para poder ver cómo cobra más impuestos, cómo parametriza más la facturación, verdad, porque el tema de la facturación a nivel a nivel país centroamericano es un tema mucha gente no lo cree. El Banco Interamericano de Desarrollo ha desembolsado mucho dinero a todos los gobiernos de la región, pero ha sido básicamente por una sola razón, Mauricio, corrígeme si me equivoco. Ellos llegan y le tocan la puerta, señor del Banco Interamericano de Desarrollo, yo soy ...X presidente de X país... ...usted tiene plata para prestarme... ...y le dice... ...sí, claro, por supuesto que sí... ...bueno, ¿cuánto necesita? ...mil millones... ...ajá... ...bueno, préstemelos... ...bueno, ¿y quién es usted? ...bueno, yo soy el presidente de tal país... ...y qué garantía tengo para... ...que usted me devuelva esos mil millones... ...entonces claro, uno de los requisitos fue... ...para los que no sabían... ...o si lo saben... ...fue... Eh, ...hacer toda una reforma fiscal... ...para eh, empezar a captar más impuestos. Y ese es el show que ha habido en toda la región, últimamente en Colombia. Han visto ustedes los disturbios que se han presentado en Colombia, que tuvieron que echar para atrás con la reforma fiscal. Algo más se inventarán cuando el agua baje y se calme. Pero, pero bueno, un aplauso porque yo sí soy fiel seguidor. Y aunque hay criterios encontrados con el presidente de tu país, Mauricio... Nayib Bukele, mi respeto, escapó para este hombre que está eh, gobernando de una manera totalmente disruptiva de lo tradicional. Muchos lo encastillan en, en otras áreas, ¿verdad? Pero bueno, solo la historia del tiempo nos podrá confirmar si lo que está haciendo... Eh, era o no lo correcto, verdad. Lo que pasa es que acertar en ese momento, que así que no es lo correcto, es difícil, verdad. No quisiera estar en los zapatos de un presidente para poder gobernar un país en este momento, pero, pero bueno, Mauricio. Entonces, eh, desde tu expertise y tu conocimiento y todas esas asesorías, capacitaciones y todas esas consultorías que realizas, incluyendo eh, parte de la formación eh, de enseñanza de los cursos de Harvard que das allá en la Universidad de de, de San Salvador ¿cómo se dilumbra este 2021? 2022 comprendiendo los retos que ya nos mencionaste ¿Qué, ¿qué se espera para el 2022 para un emprendedor y la pequeña y media empresa? Radio TV Cartago Digital su radio eh, bueno yo lo que podría oh, humildemente sugerir ¿verdad? porque pues, sí, claro. el futuro, nadie tiene la, la bolita mágica y bueno ya tú lo mencionaste pues, nadie tiene una bolita mágica que nos pueda decir un poco lo que lo que debería pasar, pero sí hay algunas, algunas líneas muy claras de lo que debería ser acorde a la lógica un buen microempresario bajo este, ¿Sí? eh, este contexto que tú describes, de la crisis de Argentina, de los temas de los países, del tema de, de los riesgos. Pues, basado en el riesgo, yo diría que, y esto ya tengo algunos días de estarlo comentando en algunos programas con amigos, como tú, que me invitan, y qué bonito decirlo para los amigos de Costa Rica, es que yo sugiero mucho, sugiero mucho eh, para el 2022 tratar eh, poco a poco, ¿verdad? Poco a poco o un poquito ir eh, diversificando el portafolio de inversiones de lo que hace el microempresario. O sea, el microempresario debe aprender a diversificarse porque eh, estamos en un mundo en crisis y, y ni yo ni nadie, ni el mejor científico que esté preparando otra vacuna o lo que sea, le va a poder decir cuándo termina esto. En con la mejor sugerencia que podría decirle a la gente que está en, en microempresa o que ha sufrido algún tipo de impacto por la crisis, digamos, es que diversifique el portafolio de inversión y poniéndolo en Christian words en palabras fáciles para todo el mundo qué significa eso bueno está bien siga con su negocio pero trate de buscar otros medios que sería otro, ¿De negocio? Negocio, otro tipo de inversión yo he encontrado eh, muy bonitas inversiones que son un poquito de alto riesgo, pero que están casualmente en Costa Rica, eh, que cada vez eh, estas compañías parece que están jugando con trading, otro tipo de inversiones, pero que le dan al ciudadano una oportunidad de un vehículo de corto plazo para invertir y ganar. Entonces, puede perder o ganar. Ahora, hay un riesgo, sí, perder. Y puede perder, pero bueno, si no es ese vehículo, hay que buscar otros vehículos. Voy a mencionar cinco vehículos de inversión que lo que debería buscar la persona promedio es ver en qué vehículo de inversión podría él invertir un poco. Y quizás lo más importante de invertir y diversificar el portafolio de, de inversiones o diversificar mi riesgo en mi inversión es invertir en aqu aquella cantidad que no me quite el sueño porque si vas a invertir tu dinero de, de la canasta básica o de tu comida o del colegio de tus hijos, esa es una pésima decisión. Eso es lo que no <risa> hay que hacer. <lo> que <risa> es, sí. es, es, es invertir aquello que, que como que le sobra un poco, pues, es decir, tengo este colchón y puedo invertir. Entonces yo diría, alguien podría invertir, pensar en bienes raíces, alguien podría comenzar a ver la bolsa de valores y ver que Facebook siempre va creciendo, Google siempre va creciendo, estaba, estaba viendo con unos amigos Amazon, Amazon está creciendo, todas las empresas del Nasdaq están creciendo, entonces, porque estamos en la época de las empresas tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, eh, Tesla, todas las empresas tecnológicas están creciendo. ¿Cuánto van a crecer? Bueno, un año más, un año y medio más, los expertos dicen, hay que ver qué dicen los expertos, y estoy hablando de un año más, un año y medio más, ¿por qué? Porque probablemente cuando la crisis del COVID eh, baje, Probablemente el boom de las empresas tecnológicas del Nasdaq baje también y entonces se acabó. O sea, todo eso es una burbuja, se acabó. Pero hubo un vehículo de inversión en un año que te pudo eh, ayudar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser para un microempresario eh, bienes raíces. En algunos lugares bienes raíces está ganando plusvalía. Y, y hay zonas que, que tienen algunos países, está hablando con unos amigos de México que es fantástico lo que pueden lograr en México porque... Café y negocios. La tierra es un poco barata en ciertos lugares, entonces ellos alquilan el terreno y lo dan para parqueo, lo dan para eh, hacer una pequeña hostelería, turismo, pero o sea, le pueden sacar, estamos haciendo cuentas con unos amigos de México, que le pueden sacar hasta nueve veces el valor al, al, al, al terreno, ¿verdad? entonces o al alquiler, ¿verdad? o al alquilero, al alquiler, o, o como le llaman, pero pues son bienes en raíces, entonces... Es cierto, hay países como El Salvador o Costa Rica que, que, que lo que es el, el tema es caro, pero es posible que sea un vehículo de inversión para alguien y diversificarse, ¿verdad? Otro vehículo de inversión eh, que es muy riesgoso y especulativo son las criptomonedas. Entonces, podría ser que este no sea un vehículo para alguien, pero podría ser una oportunidad para otros. Entonces, hay que, hay que analizarlo. Las famosas, las famosas sí. cripto, oye, sí. sí, ¿qué si tema más...? Sí. Hombre, si la persona tiene algún nivel de formación, entonces podría aprovechar eso. Pero si no, la probabilidad de pérdida es altísima. Entonces, ahí es un tema de educación financiera. Otro, otro vehículo de inversión, como para ayudarle a los amigos a dar ideas, ideas, porque lo que hay que hacer es leer y, y comenzar a ver y buscar qué vehículos de inversión hay. Lo único que está haciendo es como dando ideas, ideas, Exacto. ideas, porque lo que tiene que hacer la gente es comenzar a estudiar. ¿Verdad? Comenzar a estudiar qué, qué oportunidades hay. Eh, bueno, en, en Costa Rica, por ejemplo, hay una empresa que estaba leyendo, yo no tengo inversiones ahí, pero me ha interesado ver cómo lo están haciendo, que es piedra Verde. Sí. Y si ustedes comienzan a estudiar a esta empresa, eh, dicen que se, se, hay un vehículo de gemas o de... O de o de Esmeraldas. Eh, piedras preciosas. Esmeraldas. Esmeraldas. Pero esmeraldas. Bueno, bueno, hay un instrumento bajo el cual van invirtiendo... Y que posiblemente decían que alguien logra el 300% aceleradamente en seis meses. Entonces, eh, bueno, podría ser un vehículo de inversión. Si alguien tiene mil dólares, logra tres mil dólares en poco tiempo. Ahora, si alguien no cree en esto o alguien ha perdido en esto, pues definitivamente eh, es importante estudiarlo. Pero no tengo ningún caso documentado que haya perdido en eso aún. Eh, bueno, te, te voy a interrumpir un segundo, Mauricio, antes de que continúes con tus consejos para ir ya cerrando nuestra sesión sí. de Café y Negocios. Eh, por aquí tengo la información a mano de Pietra Verdi, porque ya me abordaron precisamente, me abordó uno de los grandes líderes acá en Costa Rica, que está es el representante de Pietra Verdi para Costa Rica y lo vamos a tener en Café y Negocios ¿qué te parece? Y bueno imagínate que tú con mil dólares al final del contrato te devuelven tres mil, ¿qué te parece? <risa> Pero pre pregúntale en cuánto tiempo porque esa es otra cosa también que debe saber el inversor, ¿no? el, el horizonte temporal, claro. Eh, es todo un esquema de tiempo e inversión eh, y también combina al, eh, el, lo otro que la otra inversión que mencionabas como diversificación de tus consejos como especialista, eh, el tema con Pietra Verde, es que tus ganancias son reintegradas en cripto, que al final se pueden transar, y entonces es una dualidad, ¿verdad? Es una empresa italiana re, eh, residente en que se comercializa esmeraldas en Brasil y está entrando fuerte, ya entró fuerte a, a Costa Rica. Yo te dije a que la Brasil. A, las piedras son de Brasil. Las, las piedras, la, las esmeraldas son de Brasil y son comercializadas a través de, eh, de inversiones. Eh, eh, de los diferentes países, aquí en Costa Rica ya entró, como te comentaba, ha sido altamente cuestionado ya, inclusive por noticieros reconocidos en el país. Y bueno, como todo, ¿verdad? Como tú bien indicas, es un consejo muy sabio, me parece, José Antonio, porque es lo que hemos hecho durante todo este tiempo: hay que entenderse, hay, hay que informarse, hay que leer, hay que educarse. Recuerdo también, antes de finalizar contigo, Mauricio. Hace unos meses atrás me abordaste también, José Antonio, con un tema de criptos, ¿te acuerdas? De cripto y, y, y, y era un tema educacional, ¿verdad? Porque ahora las plataformas no solamente es un producto, no te quieren vender algo. Te quieren vender algo, pero te educan para que lo puedas vender. Y luego te pasan al otro lado binario y luego al multinivel. Y entonces es, es todo una... Es todo un complejo de red de mercadeo que al final se llama multinivel. En este caso, con Pietra Verde es lo mismo. Eh, son binarios, con cripto, multinivel, y entonces, pero tienes que hacer una inversión. O sea, nada es gratis. Y como bien decía Mauricio, eh, los mercados son tan volátiles en este momento que cuando probablemente ya la pandemia finalmente. Eh, que llegue a su fin cero, ahí eh, va a estar complicado, ¿verdad? Porque ¿quién, dice, ¿quién nos dice que la pandemia está en cero? Esto va a ser un tema por años, pero probablemente, como bien decías, es una burbuja, pero es lo que está accionando los mercados bursátiles, ¿verdad? Accionando todo el tema de, de Amazon, el tema de, de, de tantas empresas que están luchando por, por poner algo en el mercado para poder generar dinero y que la gente invierta. Entonces, el tema de Petra Verde se las trae como otras redes de inversiones, así que... Pero bueno, ¿qué más, Mauricio? Otro consejo tuyo. Bueno, este, realmente estaba comentando algunas ideas, porque las oportunidades son muchas. Lo que lo que no recomiendan los expertos es tratar de diversificar tanto que humanamente no lo puedan manejar. ¿verdad? Hay, que, hay que diversificar poco a poco lo que puedas manejar. O sea, es bueno... Una, las... una, una, pre, una pregunta, Mauricio, qué bueno que mencionas eso. José Antonio, tú que eres conferencista y has leído muchos libros, está el famoso libro de Kiyosaki, donde nos menciona que, que al menos hay que tener siete emprendimientos como base y un total de 21 para pasar el límite. Digámoslo en palabras entendibles para nosotros para dejar de ser pobres y pasar ese brinco cuántico ya de poder dormir tranquilo y estar generando ingresos pasivos. Entonces, <risa> pero, ¿cierto o no, José Antonio? Sí, eso, eso, eso es cierto, porque una de las cosas que, que dice Mauricio es muy interesante, la, la palabra <coughs> es diversificación. Entonces, eso significa poder... Eh, emprender o invertir en diferentes cosas para poderle sacar provecho, aunque sea aunque sea en pocas cantidades. La, la, una de los, uno de los temas que, que un amigo me estaba comentando era que la, la diversificación yo la voy a hacer en el momento en el que yo, como Mauricio lo dijo, en el que yo tenga un dinero extra en el que yo pueda invertir y que no sea el dinero que, que voy a usar para el alquiler o voy a usar para la comida. Porque, porque eso sería eso sería una apuesta. Entonces mejor vaya al casino, haga su apuesta y, y, y lo perdió o lo ganó. Entonces ahí estamos ahí estamos mal porque está, estás haciendo una inversión en una apuesta en vez de una diversificación, una inversión en diferentes sí. lugares. Y tiene alto riesgo. Pero, demasiado, demasiado riesgo. Entonces si logras eh, invertir en varias, en varias empresas... A, a, a, a ganar poquito, entonces vas a empezar a ganar poquito. Lógico, de lo que se trata es que uno pueda tener una inversión y, y poquito a poquito seguir invirtiendo. Un amigo la vez pasada me dijo que invirtiera en unos paneles solares, que invirtiera 100 dólares. Entonces, paneles panel, panel. solares. Entonces ahí estamos, invertimos en los paneles solares, 100 dólares. Y le digo yo, bueno, ¿y cuánto es la ganancia? La ganancia es 0.50 por día. Entonces, ya tengo como 20 dólares. Entonces, ahí están. Pero, bueno, pero, bueno. pero algo va a pasar. Pero la, la cosa es que muchas empresas, como dijiste, eh, ya sea criptomonedas o cualquier empresa, te envuelven por un lado, te enamoran por uno para después empujarte para el otro lado y decirte, bueno usted necesita hacer el binario, usted necesita hacer las redes, usted necesita esto, entonces, ¿qué es a lo que necesitamos? Como dijo Mauricio, también fue estudiar bien las empresas, estudiar bien los mercados, y también estudiar estudiarme a mí, ¿para qué soy bueno? Porque no me voy a poner yo a vender verduras, si yo no sé nada de los de la temporada, ni de la fruta, ni las verduras, y voy a invertir yo en frutas y verduras cuando ya pasó la temporada y voy a comprar un montón de verduras ya dañadas. Ya, ya. Es, es un tema que no es mío. Entonces, es parte de, de estudiar bien los temas para poder yo aprender y poder no solamente aprender, sino ayudar a otros también. es que bueno, tema, a ver, Antonio, bien, sí. Este tema de diversificar, Mauricio... Eh, hay que tomarlo con responsabilidad, porque no se trata de que, bueno, me voy a meter a, voy a comprar este, criptomoneda, voy a hacer binario, voy a hacer forex, voy a hacer, este, bueno, tantas cosas que hay, ¿verdad? Y tal vez no sé ni la mitad de, lo, de, de, de cada uno de estos este, nuevos horizontes que estoy tocando, porque en mi entendido, si diver, diversifico mi inversión de 100 dólares en... Pongámosle en cinco, ah, ya duermo tranquilo, en cinco estoy ganando. Y eso no es así, ¿cierto, no, Mauricio? No, yo creo que hay un problema, y es que la mayoría de la población, y lo he estado diciendo en algunos programas, este problema es que en la cobertura de porcentaje de población, en toda la población no hay educación financiera. O sea, uno, uno, uno va a la escuela, ¿verdad?, como dice el libro de Hart Ecker, que siempre lo comento, eh, eh, uno va a la escuela y, y le enseñan a dónde fue que murió Napoleón, Bonaparte ¿verdad?, pero no, no le enseñan en la escuela a uno educación financiera. Entonces, como en la población existe un déficit de educación financiera y también de herramientas gerenciales, pero la parte financiera es débil, entonces esta parte de la diversificación es bien difícil que, que se enseñe. Si podemos dar un consejo hoy en el programa para los amigos que nos ven en Costa Rica, en Cartago o en cualquier ciudad Heredia, donde nos vean, en San José, eh, la idea es que y los amigos también de, de Guatemala o El Salvador que se conectan a través de Facebook que van a ver esto eh, grabado después. Un saludo a todos. Eh, algo que es importante es que invirtamos tiempo, ¿verdad?, un poquito en educarnos financieramente. Si nosotros vamos, eh, hay muchos tutoriales de YouTube eh, gratuitos incluso que nos enseñan consejos de inversión. Consejos de aprender cada día un poquito, un poquito, eh, el tema del ahorro, el tema de la inversión, el, el tema de la diversificación. Entonces, todas esas cosas ayudan mucho a las personas y al microempresario, porque también, ya que hablamos hoy de microempresarios, muchos microempresarios, lamentablemente, lo he visto en varias investigaciones, tienen problemas de educación financiera. Y por eso es que nos pasa lo que nos pasa. Bueno, y no solamente tienen problemas de educación financiera, sino también viven arraigados... Como han, ...como han desarrollado negocios... ...tantos años atrás... ...de la misma manera... ...creen que tienen la razón... ...y bueno, la tuvieron... ...funcionó en su momento... ...pero hoy por hoy... <ríe> no, mire no, ...no hay una fórmula mágica... ...no hay una caja de, de, de cofre... ...con moneditas de oro al final del arco iris... ...no hay... ...o sea, la panacea de los negocios no existe... ...es, es, es tan volátil en este momento... Que prácticamente todos los días hay que salir a entender qué está sucediendo en el mercado nacional, internacional, y hay que educarse, como bien dice Mauricio, eh, y entender, y, y lo reforzaba también José Antonio, que hay que comprender en qué me voy a meter si finalmente entiendo que debo diversificar mi negocio. O si voy a cerrar esto y voy a comenzar esto. Porque es que si no... No vamos para ningún lado. Entonces, qué interesante, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ay, es que estos temas a mí, a mí me encantan. Dime, José Antonio. Otra cosa que también pasa fue, lo pensé hace rato que lo dijo Mauricio, fue que las personas se meten en, en varias cosas, diversifican en varias empresas o en varios productos o lo que sea, y al final de cuentas, esta cosa no sirve, este producto no sirve, esta empresa no sirve, y no fue porque no sirviera o no o no, o no no o, la, o el negocio o la empresa no funcionara, fue porque de verdad no aprendí o no me enseñaron bien. Entonces, es mejor dedicarse o a una cosa. No quise, o, <risa> o, no quise apre, o no quise aprender. También. Entonces, es mejor pero, dedicarse ¿verdad? a una cosa, estudiarlo bien, aprenderlo bien, pero ese este tema es muy importante. Estudiarlo bien no significa, voy a leerlo una semana y me voy a meter son varios meses en los que uno tiene que estar eh, aprendiendo más o menos así. De lo que yo he aprendido es que más o menos son seis meses en los que uno tiene que estudiar algo para poder para poder decir, mira, si sí, si sí voy a invertir tanta cantidad para poder desarrollar ese negocio. Entonces, es parte de eso. Pero hay productos, como decían, virtuales y hay productos físicos. Entonces, ¿qué tanto quiero Desarrollar un negocio virtual o físico, porque hay empresas que me dan productos físicos y los voy a tener a mucha diferencia a tener un producto virtual en el que ahí está, ¿en dónde está? Esa es, esa es sí. la pregunta también. Así es José Antonio, este tema se las trae, eh, tenemos que ir cerrando, pero no sin antes, por favor Mauricio, eh, conversanos brevemente de cuáles son las empresas que tienes en este momento y eh, en qué les puedes ayudar a los empresarios, a los micro, pequeños y grandes empresarios, porque sé que tienes toda una agencia de consultoría y demás en la cual haces varios trabajos, varios proyectos y aportas mucha, mucha información para ayudar a todos estos grandes empresarios. Cuéntanos. Radio TV Cartago Digital, su radio. Café. Y negocios. Eh, bueno, gracias eh, por el espacio. Bueno, yo tengo una, una empresa consultora y ya tenemos cinco años eh, que tenemos una empresa consultora y se le ayuda a, a los amigos en temas de hacer más competitiva la empresa. Yo soy doctor en competitividad y entonces lo que hago con una red de expertos, pues le ayudamos a las empresas o empresas pequeñitas a desarrollarse en la competitividad de hacer un relojito de la empresa. Entonces necesitas una app. Se le desarrolla una app, necesitas el gerente un dashboard de control ejecutivo, se puede crear un dashboard, necesita a alguien que se le ayude a mejorar sus procesos productivos, se le puede ayudar a mejorar su proceso, su programa de procesos o el cash flow que hemos hablado hoy, donde están los puntos de dolor para hacer más rentable la empresa. O sea, lo que se busca es siempre, para decirlo así, cualquier tema que hagamos, cualquier tema de plan de marketing o. Cualquier tema que necesite el empresario o el gerente o el ejecutivo, en coaching, por ejemplo, es mejorar y lograr una rentabilidad superior en el negocio. Es básicamente, si con un desarrollo de una app logras mayor rentabilidad y agilizar los procesos, pues entonces eso se te sugiere y se eh, buscan a, a, los, a los socios que trabajan con nosotros que desarrollan apps y se les asesoran. O sea, la idea es no el es que hacemos una cosa, sino que lo que hacemos es desarrollar una rentabilidad superior en el modelo de negocio. De acuerdo a su problema, sí. Eso básicamente es básicamente... La... Integralmente como consultora, y bueno, qué, qué bonito, porque precisamente le ofrece soluciones integrales y no solo en una vía. Sí, y para el comercial, les dejo mi, mi, mi teléfono de WhatsApp, es 503-7750-2756, a los amigos que se conectan, y podemos... WhatsApp y poner en contacto a los consultores, o sea, básicamente lo que hacemos es poner en contacto consultores expertos que ayudan al negocio, eso es básicamente, ¿no? eh, eh, 503-7750-2756, eso es básicamente el whatsapp, ¿no? para que estemos en contacto. Por ahí, por ahí lo vamos a poner Mauricio, posterior a la transmisión, siempre vamos a subir un spot brindando el agradecimiento a ti. A, por supuesto a José Antonio que nos acompaña hoy y a nuestra casa Madre Emprendo Positivo y quien nos masteriza la transmisión TV eh, Cartago Digital, nuestro amigo Fabio Campos y por ahí vamos a poner entonces los números telefónicos para que también te puedan contactar eh, Excelente, José Antonio, y cuéntanos en qué negocio andas ahorita para que te puedan contactar también Claro que sí, con mucho gusto, entonces estoy ahí para servirles en... En un proyecto de salud, estamos ayudando a personas a trabajar con un proyecto de salud, asesoramiento en nutrición y todo lo que tiene que ver con la con la salud. Estamos en el teléfono el más 506-6369-5415. Entonces, estamos claro, en el teléfono claro. 6369 5415 Entonces, estamos para servirles en un asesoramiento nutricional con un amigo que estamos ahí trabajando, y, y de mi parte poder atender a varias personas y poder ayudar a muchos a llegar y, y ahí seguimos, seguimos apoyando a varios amigos, a varios varios varios proyectos que se están desarrollando, entonces son un montón de cosas, entonces si nos logran contactar, ya sea a mí, a Mauricio, así como yo Mauricio que tiene varias varias cosas, que nos logren contactar porque son tenemos muchas cosas de las cuales les podemos ayudar a muchos, entonces... Que nos contacten y nos pregunten, eso es lo más importante, y, y, y la invitación también aquí a Café y Negocios para que, para que se nos unan el que quiera venir y participar y que nos, se nos quiera unir, también ahí TV el Cartago Digital, muchas gracias también por esa transmisión tan bonita y muchas gracias por el espacio Javier. No, con todo gusto, este, José Antonio, qué bueno que estás desarrollando proyectos en el área de salud, porque en este momento es una de las grandes prioridades para todas las familias, los hogares, y estoy seguro que ya es un éxito, así que te deseo lo mejor. Eh, Esta es tu casa, Café y Negocios es tu casa, al igual que TV Cartago Digital. Mauricio, muchísimas gracias por eh, tu participación, por compartir este... Un poco más de una hora, hoy nos extendimos, pero bueno, el tema es para hablar por horas, ya sabes, ¿verdad? Aquí, relax, gracias, con, un relax con un café. No, y gracias a los amigos no, de Costa Rica, por invitarnos siempre, gracias. Con todo este gusto placer. y como con todo gusto, con todo gusto, Mauricio. Y como dice José Antonio, los que nos ven allí en casa, por ahí se nos conectó nuevamente eh, William Flores, que lo vamos a tener creo que la próxima semana, si mal no me equivoco, que es un gran empresario aquí en Costa Rica, desarrollando oportunidades eh, con temas del agua a nivel región y más allá, fronteras. Así que muchas gracias William por estar por acá. Eh, es lo que viene, vienen más invitados, vienen más gente, más amigos, no los llamemos invitados, más amigos. Para que hablemos de temas, de esto, de aquello, que no seamos tan formales, los que quieran eh, participar de esta nueva sección Café y Negocios, con todo gusto, ahí quedan los teléfonos, es el 506-7208-2746, 506-7208-2746, igual lo consiguen en la plataforma, en el fanpage de Facebook de Café y Negocios, por ahí nos contactan y con todo gusto podemos tener una sesión de estas, si lo que buscan es acompañamiento, asesoramiento y todo lo demás que tiene que ver con temas de capacitación, orientación, consultoría, desarrollo, innovación, crecimiento de una idea de negocios, porque hay que decirlo así. Mucha gente nos contacta, a mí personalmente, yo sé que a ti también, José Antonio y a Mauricio, Inclusive a, a Fabio... ...que es lo que hemos comentado... ...mucha gente se, la, se le acerca a Fabio... ...que es el, el, el dueño y fundador y director de TV Cartago Digital... ...para hacer realidad algo que han soñado... ...pero no saben cómo... ...nosotros con todo gusto le asesoramos, le capacitamos... ...y buscamos todo este eh, backstage... ...detrás de nosotros hay una serie de profesionales... ...expertos en cada área para poderlos potencializar y que su negocio sea una realidad y afrontemos los retos que nos conversaba en el especialista y voz de Mauricio Maña, los retos que vienen para este segundo semestre del 2021 y los y tomar de, de, de raíz los consejos y la orientación que nos daba también Mauricio de cómo abordar diversificando nuestra, nuestros negocios en el inicio del 2022, definitivamente va a ser un éxito para que esto sea así. Muchas gracias a todos los que se conectaron, esta transmisión queda eh, grabada, queda en vivo, gracias nuevamente Fabio Campos, TV Cartago Digital, nuestra nueva casa de transmisión, una masterización excelente y preciosa, nos disculpan si hubieron errores de audio, sonido y todo lo demás al inicio, se solucionó inmediatamente, pero estamos prueba y error, así estamos todos hoy por hoy. Saludos Mauricio, muchísimas gracias, saludos hasta El Salvador. Y gracias hasta gracias a todos los amigos de Costa Rica, un saludo siempre. número no aquí. Eh, las pupusas, muy importantes para tomar un cafecito. Bueno, nos vemos en Alajuela o San José y, y ya buscaremos. Ojalá sea pronto para que esta sesión sí. sea en vivo. Y para, y para Javier, para vos, que recordemos un poco Argentina, un dulce de leche vamos a buscar por allá también. Un delicioso claro. dulce de leche, qué rico, <risas> delicioso. Pero bueno, abrazos mis amigos, muchísimas gracias. Esto fue Café y Negocios, ya pronto estaremos con ustedes en una nueva sesión. Gracias, esto fue Café y Negocios desde TV Cartago Digital. Buenas noches, gracias. saludos a todos. Gracias. gracias, saludos. TV Cartago Digital tuvo el gusto de presentar su programa Café y Negocios.